Cuidado, hijo, esa cerca tiene 10000 voltios de electricidad. ¡Wow! ¡Qué corriente! Apuesto a que es imposible entrar a este lugar. Así es, habría que apagar el generador principal para desconectar ese lugar. ¿Quieres decir así? Facilísimo, manos arriba, estás arrestado. Las órbitas oculares conectadas a las cuencas de titanio en el cráneo y el módulo apéndice izquierdo conectado a él, ¿dónde podría haber dejado yo aquel brazo? No recuerdo haber fabricado este modelo. ¿Tiene autorización digital impresa para entrar aquí? Me está viendo ahora mismo. ¡Suéltalo! Te reciclaré hasta convertirte en latas de soda. también. ¡Guau, ¡Vaya, pero si sí es ese bonachón de dos circuitos, Mega Man! ¡Apártate! Llegó la hora para que Ritman haga maravillas con sus anillos. Uh, ¡Rush, tráelo! ¡Muy bien, amigo! Ahora es mi turno de jugar con los robots. Uh. convertidor de armas internas con cubierta exterior de titanio oh. y articulaciones autolubricadas. Oh, Dios mío, tú eres una maravilla. Gracias, señor, pero será mejor que nos vayamos antes de que lleguen más robots del Dr. Willy. Conviértete, Rosh. No. Yo experimenté durante años en genética biónica y finalmente ayer el jabón perdido entre la vida y el mundo físico. ¿Dónde quedaron tus modales? Y ahora estoy a punto de transformar por primera vez un robot en un ser humano. Eso es increíble, Doctor Peto, absolutamente increíble Sí, y apuesto que por eso Doctor Will intentó secuestrarlo, para conocer sus secretos Pero ahora están a salvo, gracias a este chico tan valiente En realidad, si hablamos con exactitud, yo no soy un chico Bien, hijo mío, tú serás el primero Yo te podría dar la vida, tú salvaste la mía Cielo, señor, nunca antes lo había pensado pero al ser humano, te emocionarás con solo oler una rosa. Sentirás toda clase de cosquilleos cuando veas a una linda chica. Muy amable de su parte, pero Mega se encuentra perfectamente bien, tal como es. El Dr. Light tiene razón. Soy muy feliz siendo un robot. ¿Seguro que sabes qué es la felicidad? ¿Mm? Doctor Peto, uh -huh. ¿me convertirá en humano? Por supuesto, hijo mío. Para modificar tu célula vital voy a tener que desactivarte, Mega. De aquí en adelante yo me haré cargo, doctor Peto. Ya ha cumplido el propósito para el que fue construido. Lo he logrado. Pronto Megaman será mi obediente sirviente y será mi hermano en la batalla. Ahora insertaré mi enlace mental telepático. Con él podré controlar sus pensamientos. La cirugía fue todo un éxito, Megaman. Ahora eres humano. Lo soy. Wow. Pero no me siento muy diferente Huele esta rosa y luego dime qué es lo que sientes Observa Proto Man. con mi casco de enlace mental telepático puedo hacer Que Mega Man crea que es humano Te sientes todo sentimental y cosquilloso en tu interior Me siento todo sentimental y cosquilloso en mi interior Eso es hijo mío, lo lograste Regresaré a darles a todos esta noticia Está funcionando. Mega Man está bajo mi control. Al llevar a cabo mis planes de venganza y desgracia al mundo, todos culparán al Dr. Lai. Hola a todos. Oigan, ¿no me ven algo diferente? No me digas. ...más a un baño de ácido para el Titanic. No, Roll. Algo mucho mejor. El doctor Peto me ha convertido en un verdadero chico humano. Pero eso es increíble, Mega. Absolutamente increíble. Tienes que decirme lo que se siente, Mega. Sí, Mega, cuéntanos. ¿Ciertos cosquilleos en tu interior o qué? ¿Eh? El sistema de rastreo por satélite debe ser una emergencia. Oh, no. Los robots del Doctor Willy están atacando el rascacielos de la torre. Tienes que detenerlos. Está bien, les demostraré lo que un chico de verdad es capaz de hacer. Estarás orgulloso de mí, Doc. ¡Vamos, Ross. Mm. Mm. Espero que Mega pueda enfrentarlos. Quizás sea mejor que envíe a alguien que lo ayude. ¡Como a mí! Puedo enfrentar a los robots de Willy con la mitad de mis circuitos cerebrales atados a mis espaldas rol me refería a mi escuadrón de rescate robótico soy Bray Ricota informando en vivo desde la calle principal donde los robots invaden el rascacielo de la torre la policía no ha logrado detenerlos afortunadamente el edificio ha sido evacuado pero esperen arriba en los cielos es mega al rescate Oye, espera, a un lado, Mad Man. Llegó la hora de que Crash Man termine este trabajo con sus bombas de tiempo. ¡Anotación! ¡Hey, esto debe ser lo que los humanos llaman diversión! ¿Sientes miedo, Mega Man? ¿Tienes miedo de soltar una de esas bombas? Um, tendré mucho cuidado. No quiero que se me caigan estas bombas. Stay tuned. We'll be right back after these messages. <coughs> <coughs> Ow, I'm Mega Man. Megaman. Sí, sí, culpen a Mega Man, mi plan está funcionando a la perfección. No sé qué sucedió, Rush. nunca había sentido miedo. ¡Pum, pum, mira! Parece que allá arriba hay problemas, vamos. los robots realmente se están llevando el edificio. ¡Esperen! El equipo robótico de rescate del Dr. Light entra en escena. ¡Aseguren el edificio! ¡Oigan, espérenme! ¡Sí yo también estoy preparada para el combate! ¿Ah? ¿Está bien, gordito? ¡Suelta ese edificio o te haré explotar por todo el universo! ¡Aléjate de mi edificio, patán ¡Feliz aterrizaje! ¡Ahora acabaré contigo, Guzman! ¡Pero no podrás! ¡Porque ahora sentirás lástima por el pobre robot! ¿Eh? ¡No querrás hacerle daño! Yo... No puedo, no quiero hacerle daño a Guzman. Mega Man está dejando escapar a Guzman. ¡Ciego! ¡Dios mío, el edificio se cae! ¡Me voy de aquí! ¡Oh! ¡Mega! ¡Mega Man! ¿Te encuentras bien? Eso supongo, tengo todas mis partes completas. Díganos, doctor, después de este fracaso, ¿cómo podrá nuestra gente confiar en cualquiera de sus llamados robots avanzados? cómo! Sí, bueno, pues yo no sé... Gracias, doctor, es usted muy amable. Dicen que los robots no son tan buenos como quien los ha programado y en este caso, el doctor no lo hizo bien. Fue un informe de Bray Ricotta. ¡Sí! Pronto la reputación del Dr. Lai estará destruida y todos sus robots estarán bajo mi control. Entonces nada podrá evitar que conquiste el mundo. Afortunadamente, puedo reciclar estas partes dañadas para hacer nuevos robots para mi equipo de rescate. Creo que lo he decepcionado, Doc. No te culpes, Mega. El fracaso es una de las características de los humanos. Pero aprendemos de nuestros errores. ¿Yo soy uno de sus errores? Por Dios, ¿Eh? claro que no. Tú siempre has sido especial para mí. No lo sé, Doc. Mi parte robot me dice una cosa y mi parte humana me dice otra. Tal vez debo decidirme por una sola. Está bien tal como eres, Mega. ¡Mega! ¿Y cuándo llega la parte de la acción de su plan, Doctor Willy? Paciencia, mi querida máquina de precisión. Primero, necesitamos que Mega Man nos ayude con la próxima fase del plan. Si no lo hubiera diseñado con capacidad de tomar sus propias decisiones, no hubiera deseado ser humano. Supongo que eso fue un error... ¿Pero entonces ahora qué debo hacer? Reprogramarás a los demás robots del Doctor Light para retirarles su capacidad de tomar sus propias decisiones. Ya sé, reprogramaré los robots del Doctor Light y les retiraré su capacidad de tomar sus propias decisiones. Una vez reprograme a los robots del Doctor Light, ellos obedecerán mis órdenes, no tengo la menor duda. ¡Megaman! ¿Qué estás haciendo? Estoy reprogramando sus robots para que no vuelvan a cometer más errores, ahora todos atrás Tranquilízate Mega, solo estás experimentando una sobrecarga de emociones ¡Ah! ¡No! arrojó un compactador de basuras! ¡Buen trabajo Mega! ¿Ah? Necesito un chico inteligente como tú para ayudarme a llevar a cabo mis planes Activa el compactador de basura. Sí, Dr. Willy. ¡Los muros! se están cerrando! No puedo creerlo. Mega está contra nosotros. Don't go away. We'll be right back after these messages. Ajá. Ahora podemos escapar sin mover un dedo Por lo menos no uno de los nuestros ¿Mm? ¿Qué es eso? ¿Ah? ¡Rápido! ¡Dejen que escapen los prisioneros! ¡No se preocupen por ellos! ¡Tenemos cosas que preparar! ¡Continúa reprogramándolo! Sí, señor. Doctor Peto, tenemos que hablar con usted. ¿Doctor Peto? ¿Doctor Peto? ¡Oh, es un robot! Debí adivinarlo. El Dr. Peto no era un verdadero especialista en la biogenética. Fue programado por el Dr. Willy. ¿Pero si es un robot? ¿Cómo es que Mega cree que es humano? Aquí está tu respuesta, Rol. Un chip para controlar las mentes telepáticamente. Ya entiendo. El Dr. Willy ha estado haciendo creer a Mega que tiene pensamientos humanos. Exactamente. Y si puedo determinar la frecuencia de este chip, es probable que pueda liberar la mente de Mega. Oh, solo espero que no sea demasiado tarde. Gracias a Mega Man, mi nuevo ejército de robots aterrizará en paracaídas para tomarse la capital. Y cuando el resto de la humanidad presencie mi fabuloso poder, rogarán para que sea su nuevo líder. Ojalá el Doc se apresure con ese casco mental. Solo sé ¿Mm? que Mega está en grandes problemas. Oh. Estamos recibiendo un mensaje de emergencia. Doctor Light, le habla el secretario de la defensa. No sé qué es lo que quiere, pero le ruego que detenga a sus robots. ¡Detenga a Mega Man! El Dr. Willy está tomando control del gobierno y me está haciendo quedar a mí como el villano. Y con Mega trabajando para Willy, tendré que hacerme cargo de esto. ¡Vamos, Ross! ¡Tenemos que darles una elección! Esto tiene que funcionar o habré perdido a Mega para siempre. a explotar, Mega Man. Oye, Mega! ¿Eh? ¡Soy tu hermana de Felicia y vengo a rescatarte para que seas el mismo! ¡Vaporiza esa entrometida! Voy a vaporizarte entrometida Tú no te atreverías Y no me digas entrometida uh -huh. Tienes que hacerlo Tengo que hacerlo ¡Tonterías! El verdadero Mega no más una una mosca El Doctor Willy es quien te mete esas ideas en la cabeza ¡No la escuches! ¡Está mintiendo! Los robots no mienten, Mega Él te está llenando la mente de malos pensamientos ¡No lo escuches! Debes escucharme, Mega. Todas esas voces dentro de mi cabeza. Ahora sí estoy confundido. No, no lo estás, Mega. Solo decide por lo que tú sabes que es correcto. Está bien. Manos arriba, pedazo de chatarra. Solo sígueme el juego. Estoy con el Dr. Willy. Sabía que el poder del mal era mucho más fuerte que toda esa basura de los hijos buenos. Este debe ser el chip que controlaba mi mente. Oh, gracias al cielo volviste a ser tú, Vega. Pero ¿qué de los demás robots? Déjamelos a mí. ¡Excelente, Megaman! Si todos los humanos fueran tan listos como tú, no tendría que preocuparme... ...por hacer estas sucias invasiones. Sí, qué bueno tenerte al lado de los malos, Megaman. ¡Así es, compañero magnético! ¡Dame esos cinco! Ah. ¡Está tomando mis poderes! ¡He sido engañado! ¡No puede ser! No lo escuché muy bien, Doc. Atención, todos los robots. ¡Prepárense para atacar! ¡Está bien, robots! ¡Que comience la función! ¡Deténganlos! ¿Ese casco no sería tan valiente, mi pequeño y querido hermanito? Es tu turno, Proto Man. ¡Poder plasmático! <risa> ¡Fallaste una vez más, primogénito! Sí, pero esta vez lo no fallaré. O oh, no! ¡Va a hacer explotar al presidente Lincoln! <risa> que te arriesgarías por el señor Lincoln. Oh, la descarga de plasma me dejó sin energía. Mega se encuentra débil para vencer a Protoman. Si tan solo Eddie estuviera aquí. ¡Ta-ta-ta-ta-ta! ta a la carga! ¡Qué lástima que seas un debilucho, Mega! Hubiéramos podido ser mega hermanos en la batalla. Hola, Eddie. Necesito una carga pronto. Uh, uh, uh, uh. ¡Eso es! Todos los microchips del Dr. Willie han sido retirados. Mis robots han vuelto a ser normales. ¡Hey, Doc! Si solo soy un robot... ¿Cómo es que me preocupé tanto por salvar a una estatua de piedra? Ya te lo había dicho, Mega. No eres solo un robot. Tienes capacidad para sentir compasión y tomar tus decisiones, que es más de lo que se puede decir del Dr. Wood. ¿Qué ¿Qué pasó? ¿Eh? A Roche también le caerían bien algunas características humanas, como los buenos modales. Arreglaré ¿Eh? esto. Es el perrito robot mejor educado del mundo. Es perfecto. Oh, creo que a un viejo perro robot no se le pueden enseñar nuevos trucos. ¡Mega, mega! mega ¡Messages!